y Bienvenidos a la charla de martes. Hoy tan cerquita a la Navidad, creo que va a ser nuestra última charla del 2022 y bueno, escogimos este tema lindo de cómo estar fortaleciendo este corazón feliz en estas épocas de Navidad y bueno, muchas de, de las personas que hemos estado compartiendo a lo largo del año y bueno, las cosas que nos ha traído este, este año, cómo ¿Por qué poner fortalecer corazón feliz en Navidad? Y, y estaba hablando con, con personas cercanas de cómo los cambios en la vida, cómo situaciones, incluso que ya no estén ciertos seres queridos con uno, hacen que esta época, que es de muy linda, de compartir, y de, de estar y siempre buscando tener un espacio lindo con seres queridos, a veces se vuelve un poquito retador y triste. Entonces, eh, vamos a ver cómo, cómo fortalecer esa felicidad, especialmente en Navidad, que está ya a la vuelta de la esquina, hoy estamos martes, el domingo es Navidad, pero todos estos días son de Navidad, entonces son maravillosos. Entonces, para entrar en calor, eh, bueno, una de las cosas que más nos gustan de la Navidad es compartir y mucho de eso es recibir y dar regalos, pero no sé de ustedes que están ahí escuchándonos, y ¿cuánto ustedes prefieren? ¿Prefieren dar regalos o recibir los regalos? ¿Qué es lo que les da más alegría a ustedes? ¿Qué es lo que les hace sentirse más contentos o les llena más? Y bueno, para mí, y pueden escribirlo ahí en, en los comentarios también, si gustan, de... ¿De qué es lo que más les ustedes se sienten más felices? ¿De dar regalos o de recibir regalos? O si de los dos también puede ser una, una opción, ¿verdad? Entonces, y en mi caso, depende. Porque a veces incluso dar regalos es un poco estresante cuando uno no está seguro de, de las buenas noches, Angélica, bienvenida. A veces uno no está seguro de... de o uno tiene ciertas expectativas de que los demás les gusten los regalitos que uno escogió con cariño, con paciencia, ¿verdad? Y a veces no, no son recibidos tan así. Pero también entonces es entender eh, cómo están los demás y a veces uno misma, cuando era niña me acuerdo que, que siempre quería muchas cosas y después me ponía a comparar mis regalos con los de mis hermanos, <risa> que no era a práctica nada bonita, pero entonces se limitaba la el cariño con que nos habían hecho los regalos a todos y todas, entonces, y parte de eso, a mí me, me gusta mucho esta época, me, me llena, me inspira, además de que son mis vacaciones eh, en el trabajo, también es que son momentos en que todo el mundo está buscando ese compartir de alguna forma u otra, y ese compartir es una de las habilidades más lindas que tenemos los seres humanos. Entonces, los y las seres humanos, entonces ver eh, de cómo reconfortar, de cómo sacar lo mejor de uno para compartir en estas Navidades también es un gran logro como, como especie humana y como, bueno, de cariño, ¿verdad? De, de cómo poder estar juntos y juntas, hoy perdón, se me puso esto, eh, haciendo cosas lindas en Navidad. Pero entonces en este, en este compartir, en eso que nos gusta, no sé, ahí a Margarita le gusta más dar, excelente. Angélica, no sé si usted prefiere dar o recibir. Eh, bueno, depende de lo que uno reciba, ¿verdad? A veces es muy emocionante recibir regalos, aunque sean cariñitos, bonitos, especiales, que, que uno guarda con cariño por, por mucho tiempo también. Entonces, eh, para empezar a, a ver qué es lo que hay detrás de los regalos porque si es algo natural que nos sale como como ser humano el compartir el querer dar el querer entregarle a los demás algo que les que aunque sea algo representativo bonito chiquitito pero es eso va con todo el cariño detrás verdad entonces eh, lo que hay detrás de los regalos es esa sensación de querer compartirle al otro y darle un poquito de felicidad verdad uno uno le gustaría entregar paquetitos que despertaran eh, no sé, alegrías, que le hicieran nuevas aventuras a los sobrinos, por ejemplo, cosas que para ellos sean significativas o de las cosas más lindas que uno haya recibido, lo detrás es el cariño con el que se hicieron. Pueden ser cosas sencillas, lindas, así pequeñitas, pero el cariño que hay detrás es lo que va quedando grabado y que uno se le hace un recuerdo lindo de las navidades, entonces con esto, de esta época de compartir de dar cariño, de recibir cariño de los demás, e incluso el regalo a veces es reunirse con gente que uno no ha visto hace años, hace poquito también tuve una reunión con, con amigos queridos, cercanos que tenía ya, que, creo que una década de no verles, entonces es lindo hacer estos espacios de, y ese esfuerzo, ¿verdad? distinto porque hay gente que se fue a vivir otros países los horarios incluso a veces estamos ocupados y, y también el conseguir uy oh, a fulanito le gustaría tal cosa pero lo venden hasta por allá o se agotó hay que buscarlo por alguna cosa y además hacer eh, planes con los demás para reunirnos y vernos, también puede llegar a ser retador, pero entre todo eso, detrás de toda esta época y de todas estas reuniones y de todos estos encuentros, de este esfuerzo para, para compartir con los demás, eh, detrás de eso hay tanto, tanto cariño, ¿verdad? Y, y es, es eso lo que nos hace compartir en realidad y, y, y estar bien y estar disfrutando, estar unos con otros. Entonces, quería que ustedes hicieran este ejercicio de más allá de todo lo que nos han dado, todos los montones de regalos que hemos recibido a lo largo de nuestras vidas en Navidad. ¿Cuál es el, es el recuerdo que más tengo mi, mío, así que más aprecio de la Navidad? A ver, quiero que hagan ese ejercicio. Ustedes revisen de las Navidades significativas que se le despiertan en el corazón ahorita, así rápido, natural. ¿Cuál de todos esos recuerdos es el que, el que más me está llegando en este momento? Por ejemplo, a mí me acuerdo acostarme cuando era niña, cuando todavía creía en Santa Claus, bueno, los es que aquí eh, Santa Claus sí existe, pero, <risa> pero entonces esa, esa emoción de niña, de, de sentir que estaba llegando este ser mágico, que era tan generoso y tan lindo y que iba a cumplirme sueños, ¿verdad? que traía paquetitos de sueños, de hacerme feliz, y, y esa emoción de sentir que un ser mágico iba a llegar, que yo iba a poder tener esa, esa oportunidad, y bueno, siempre era como que me iba a, a encontrarlo, pero nunca lograba quedarme despierta cuando niña, y mis papás eran muy bien muy creativos para, para engañarle, y uno sentir esa, esa magia todavía de niño. Entonces para mí es el, el sentir que esa parte de ese compartir, también había un ser mágico detrás, pero también, bueno, a pesar de que, fue una tristeza el darse cuenta que no existía Santa Claus, pero también lindo darse cuenta que todo ese esfuerzo y todo el cariño que ponían los papás detrás para poder compartir con uno y todo eso de, de, de revivirle a uno la magia de niño de Santa Claus. Para mí es una de las cosas que más recuerdo con cariño y que me gustó también verlo con mis sobrinos, de cómo ellos sentían esa magia, bueno, ya tienen 11, 12 y, y 10, entonces ya se dieron cuenta que eran los papás, y además uno le dijo, a, el mayor le dijo a los menores, <ríe> entonces también fue una, toda una situación, pero me gusta mucho eso, sentir la magia de la Navidad que hay detrás de ese compartir, de ese cariño, de ese crear esa unidad, crear esa conexión, entonces con eso también detrás de las cosas que más me traen lindos recuerdos son los arbolitos de Navidad que hemos tenido en la casa. Y, ah, bueno, Margarita, pusiste cuando era niña esperar al niño Dios que me traía regalos también. Ve qué bonito la Navidad compartida con mi familia, desde mis padres hasta mis hijos y esposos. Y veces ese, ese sentimiento de, de compartir en la Navidad, qué bonito. Y parte de ese compartir magia que trae la Navidad es el arbolito. Para mí eso siempre ha sido muy significativo y, y ha sido parte esencial de que cuando no hay arbolito no hay Navidad. Y bueno. El aroma especial a ciprés que lo llenaba todo. Al principio después nos hicimos más ecológicos en mi casa y, y recogimos ahí un árbol que alguien había eh, corte, tirado un lote baldío y era un árbol de limón, lo lijamos, le quitamos las, la corteza y se veía muy bonito, amarillito. No sé si han visto cómo son las cortezas de los árboles de limón y es eso es lo que adornábamos en las navidades como nuestro árbol especial. Pero todas esas luces de colores... Esos adornos brillantitos y muchos de esos adornos, mi mamá los había estado guardando, los que habíamos hecho en la escuela, alguna actividad, y la, la, la estrella brillante especial en que ilumina el árbol entero, cada una de esas cosas son muy significativas, ¿verdad? Y si lo vemos en, en conjunto, hacen algo tan bonito y tan especial que, que no hay persona que viendo un arbolito de Navidad no se sienta contento. ¿Verdad? Bueno, excepto cuando son cortados y uno puede ver el sufrimiento. <risa> ¿Verdad? Que a mí una de las cosas de las oportunidades que tuve en la vida fue ir a, a Nueva York a ver esa, el árbol del Rockefeller Center, que es, el, es un árbol. Es un árbol enorme, maravilloso, pero le llenan con millones de lucecitas. Y se ve tan bonito, tan bonito, que bueno, que decía que no hay nadie que no se ponga contento, pero nada más el darme cuenta ahí que habían cortado ese árbol de esa magnitud, de ese tamaño, para ponerlo ahí, me puso un poco triste después, pero eh, en mi caso... En la casa, y en la cosa especial del significado que hay detrás de, de hacer este rinconcito, este esfuerzo especial también de un árbol que trae esperanza, un árbol que trae esas lucecitas que hacen, que, como que hacen, la, la, recuerda las lucecitas, es todas las virtudes, las conexiones, y un árbol para mí representa familia, un árbol representa conexiones, como el árbol genealógico de la humanidad, donde la estrella mayor. Es el ser supremo que nos da esperanza, trae luz al resto y todas las lucecitas vamos a hacer nosotros. Y los adornitos especiales es el cariño que estamos compartiendo en estas épocas y en realidad siempre. Y bueno, y las guinaldas también son como esos lazos de unión y a veces también ponen lazos en los arbolitos de cómo estamos interconectados como, como la familia humana. Entonces, para mí el arbolito, con solo verlo y, y pensar en esas cosas, ya despierta mucho contentamiento, mucha felicidad. Entonces, si uno está un poquito bajoneado en la Navidad, una cosa que yo siempre hago es sentarme, a tomar mi cafecito, un tecito, a la, a la par del arbolito y, y disfrutar ese instante, incluso voy a poner un poquito de música navideña, que normalmente todas las músicas navideñas son muy alegres, muy lindas, porque es como esta época especial, y tener un árbol en la casa es, es, es lindo también, sentir cómo es parte de la naturaleza, cómo somos parte de un ecosistema, cómo también las almas humanas tenemos un rol dentro de este planeta. Entonces, son tantas cosas lindas que trae el arbolito navideño que, que, que despierta mucha felicidad de forma natural. Entonces, como el tema es cómo alimentar o tener ese corazón contento en la Navidad, bueno, muchas de mis, de mis experiencias más lindas y de meditación incluso, es alrededor del arbolito de Navidad. Bueno, y ahora lo que hacemos es un arbolito reutilizable y me gustó muchísimo ver también las nuevas... Eh, formas de no maltratar la naturaleza, de tener un arbolito en una macetita, que se puede sobrevivir el resto del año, bueno, si uno lo tiene que estar cuidando bastante, pero también ese arbolito no, no se muere, no se mató para, para adornarlo, entonces buscar formas así de que puedan ser equilibradas, lindas, pero, pero saber qué, qué significa para mí la Navidad, incluso el adornar, el poner el cariño, de, de poner todas estas cositas afuera, que va a ser solo una temporada corta del año, pero que hacer eso también implica crear una atmósfera linda, el hacer algo bonito para, para esta época. Y entonces, ahora sí, el otro lado de la moneda. Y si entonces este tiempo de Navidad es un tiempo de compartir cariño entre todos y todas, porque es que nos podemos llegar a sentir tristes o el corazón se puede llegar a sentir descorazonado, y sin esperanza, incluso, bueno, sí, la tristeza, que es, es una de las cosas que también pueden llegar a afectarnos en estas épocas, y bueno, yo en, en particular estaba haciendo una revisión, porque hay cositas, porque como, eh, bueno, el año pasado fue la última Navidad que tuve con, con mi papá en la en, en vida. El, esta época es como también de verdad de reuniones familiares, de recuerdos lindos, y puede ponerle a uno un poquito vulnerable a estos sentimientos de, de vacíos o de, de ausencias de personas tan queridas y tan lindas que nos han llenado nuestra vida de magia también. Entonces, creo que es también un momento bonito de, de ser solemnes y de, y de aceptar todo lo que la vida ha traído para uno que aunque ahorita no estén, fueron muy lindos y significativos para, para la existencia de todos y todas. Entonces, bueno, está esa canción, ¿verdad? De, de ven a mi casa esta Navidad, y que siempre me acuerdo esa frasecita, ¿verdad? Si, si extrañas quizá a tu madre o a un hijo que no está, entonces es ven a mi casa esta Navidad. Y parte de eso también es, es ver con los demás cómo están y saber que hay muchas personas que incluso pueden estar solitos. Y no es que la soledad sea algo terrible, ¿verdad? Pero si la, uno sabe cómo disfrutarla y cómo llenarla y no sentir un vacío al estar solos, puede ser algo muy enriquecedor. Pero en estas épocas que es de compartir, cuando hay alguien que ya no tiene conexiones familiares, no tiene amistades, puede ser algo retador. Pero entonces, ¿cómo crear en esta Navidad? traer felicidad. ¿Cómo hacer que ese sea un espacio a pesar de estos retos? Incluso a veces que eh, había escuchado una frase que me pareció interesante, que era el estrés de la época, digamos, de la época navideña, porque... Incluso el adornar el arbolito, el poner cositas bonitas y tener gatitos en la casa es todo un reto, ¿verdad? Que llegan a, a botar, a comer, a quebrar el arbolito navideño o los adornitos navideños. Si hay niños pequeños también hay que tener cuidado de que no se coman o no rompan ni <ríe> hagan cosas con los adornos navideños. Y a veces es un poquito estresante. Porque todo el mundo salimos al mismo tiempo, dejamos siempre las compras navideñas para el final y hay mucha aglomeración de personas y las cosas a veces no encontramos qué regalarle a alguien o no estamos seguros si le va a gustar o no lo que le damos o su reacción entre lo que uno está queriendo compartir no es la mejor o a veces hay conflictos familiares que se al juntarnos todos se vuelven a activar. Entonces, ahora, ¿qué hacer con todo eso? ¿Cómo hacer que, que mi corazón... Ok, puede es, estar expuesto a eso, pero ¿cómo lograr fortalecer de tal forma que ya no me afecte, que no me influencie este estrés de la época o esta tristeza de la época? Entonces, eh, para mí son como tres pasos principales. El paso primero es que tengo que aceptar las emociones que estoy viviendo. Y eso ha sido un gran aprendizaje para mí porque muchas de las cosas que también en mi proceso de búsqueda y de, y de sanación y de transformación, a veces también hay esta idea de que cuando uno está triste, uno en realidad no medita bien, o digamos como llevo meditando tantos años desde que estaba en el colegio, pero igual hay momentos que van a venir de tristeza, igual tengo días que no son tan buenos, igual pierdo la paz, es, estamos todos expuestos a esas cosas, entonces el rechazarlas o negarlas, no me permite poder darme cuenta de dónde vienen y, y poder darle su espacio de ese proceso de cada emoción que está viniendo. Entonces, paso uno, tengo que aceptar que a pesar de que es una época tan linda y que he vivido cosas tan bonitas y que eh, yo misma eh, puedo crear experiencias lindas de Navidad, hay momentos en que sí voy a estar experimentando situaciones o las la llamamos también aquí como tormentas de pensamientos y emociones que nos pueden llegar, eso es como que se le despierta incluso en sueños uno puede estar muy lindo un día muy tranquilo, haber haberse reunido o tomar un cafecito delicioso con, con seres queridos y después uno va y sueña y sueña cosas muy tristes, e incluso puede despertarse uno llorando por los sueños que tuvo, entonces aceptar que van a venir estas oleadas de cosas y que son parte de mi proceso de transformarlas y de aprender a lidiarlas. Y con eso, el paso dos es reconocer mi propio proceso personal, tanto emociones agradables como emociones no agradables, de sentimientos lindos y de sentimientos que me están trayendo tristeza, estrés, angustia. Y por qué mi proceso personal es que se requiere mucha paciencia con uno mismo. Incluso cariño con uno mismo, porque en estas épocas también uno puede ser un poco muy rudo o ajusticiar o no sé, pues hay muchas situaciones del pasado que pueden venir y aflorar con personas que uno no ha visto hace tiempo, pero también con uno mismo porque a veces le digo yo en mi proceso de tristeza que uno dice, ya estoy más tranquila, ya estoy más, más estable, pero cuando viene algún recuerdo o abro alguna cosita o me recuerdo de Navidad cuando estábamos haciendo esto, pensando el año pasado, que logramos pasarlo juntos y estuvo mejor mi papá, y de repente me recuerdo cosas o, no sé, escucho una canción y que me trae algún recuerdo y va a venir ese de nuevo una oleada de tristeza y a veces es como, pero ¿por qué otra vez estoy triste? Si ya pasaron 10 meses, ¿qué es esta barbaridad? ¿O ¿Por qué estoy enojada? Si a mí me gusta la Navidad, ¿por qué? Entonces ese por qué es entender que igual detrás de todo lo que estoy sintiendo va mi propio proceso y que no es algo que se quita así nomás mágicamente. Tengo que hacer mis esfuerzos y aceptar, esa oleada va a venir, pero también aceptar que se va a ir. ¿Y cómo hacer para fortalecerme? Para, digamos, si uno ve en los huracanes, pero huracanes no categoría 5, como están midiendo ahora, huracanes así, menos fuertes, pero todos vamos a tener, porque estas tormentas emocionales y de pensamiento son como como oleadas de vientos y marea que viene y, me, y me, me afecta emocionalmente, pero viendo el proceso incluso de los huracanes. Hay árboles con raíces tan fuertes, tan estables, que no importa el viento que venga por kilómetros por hora, se mantienen, se pueden doblar, se pueden hacer flexibles, el viento puede doblarlos un poquito, pero se mantienen. Incluso a comparándolo, por ejemplo, con palmeras, las palmeras también son súper flexibles, ¿verdad? Tienen el tronco súper largo, pero sí también pueden doblarse y, vol y volver a regresar a retomar su forma natural, pero sus raíces son muy, eh, no son profundas, son, son muy, ay se me volvió la palabra, <risa> pero están como muy encimita, entonces sí se pueden arrancar más fácil, y viene un vientito y, y las puede arrancar, entonces hay que entender que también hay formas en que yo puedo afianzar, fortalecerme y hacer crecer mis raíces, hacer mi, mi base sólida de mi propia fuerza espiritual. Porque para mí fuerza espiritual es cómo yo lidio ante situaciones retadoras o emociones no agradables. Y ese es el paso tres, cómo yo puedo nutrir mi propia felicidad. Y esto es muy importante, entender el proceso que hay detrás de un sentimiento, una emoción. Porque paso uno es, es saber que todo, todo nace de un pensamiento. Y ese pensamiento que estoy teniendo va a estar nutriendo la emoción y la actitud que voy a empezar a tener. Y un pensamiento, y, o sea, el pensamiento está separado de la emoción a solo unos microsegundos. Entonces yo puedo empezar a pensar algo. Ya Y en menos de un segundo vienen muchas emociones asociadas a ese pensamiento. Por ejemplo, mmm, oh, a oh, un tamalito que hacen aquí en Costa Rica, que hicimos tamalitos el sábado pasado y, y ayer tuvimos la fiesta navideña con tamalitos que compartimos, tamalitos vegetarianos, veganos. Entonces, el, el oler el, el tamalito y pensar en ese tamalito ahorita empieza ya la emoción ¿verdad? estomacal y de, de sentimientos y de poder decir, ay, qué rico el cariño que le pusieron todas las personas que llegaron el sábado a ayudar con el tamalito. Pero entonces, de pensar en el tamalito hasta se vino el olor al tamalito y el sabor. Entonces, y todas las emociones felices que van a, asociadas a ese, a ese evento. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para que esa pensamiento de felicidad sea el que tome fuerza. Entonces, saber que donde yo pongo mi atención a lo que yo le estoy dando mi tiempo y mi espacio mental, eso es a lo que yo estoy nutriendo. Y no sé si se acuerdan de esta lindo fábula Cherokee, que hablaban de los lobos en el interior de uno, que estaban estos dos lobos que estaban en, en guerra constante. Uno era el miedo, la ira, la, todas las, las emociones negativas, y el otro era la paz, la armonía, la felicidad, el amor, y esos dos estaban siempre en guerra. Entonces, eso se lo estaba contando el, el abuelo al el nieto, y el nieto le preguntó, entonces, ¿cuál de esos dos lobos gana? Y él le dijo, al que más alimentes tú. Entonces, ¿a dónde estoy poniendo yo mi fuerza y mi atención? Muchos de esos pensamientos son automáticos, pero son repetitivos. No sé si ustedes se pueden a fijarse, los pensamientos de tristeza, de ira, de miedos, no son nuevos. Es como que hay un, una cosita, un recuerdito que los activa y se vienen en cascada. es como una cascada de reacción mental y emocional. Entonces con eso, porque emocional es más del corazón, ¿verdad? Mental es más del raciocinio. Entonces con eso es como, ok, si me estoy dando cuenta, que este recuerdo me está activando todas estas emociones, yo puedo activar otro recuerdo conscientemente. Y esa es la maravilla de la mente y de la capacidad que tenemos todos los seres humanos de reactivar mi concentración. ¿A qué le voy a alimentar yo ahora mi mente? Y en este momento darnos cuenta que la felicidad es el mejor alimento que le podemos dar al alma. Con la felicidad, incluso algo tan pesado como una enfer enfermedad terminal, como un problema fuerte de relaciones, una, una ruptura, el estar creando mis propios sentimientos de estabilidad, de sentirme a salvo, de estar en paz y poco a poco darme cuenta que en realidad mi propia naturaleza del alma, de haber tomado este cuerpo, de estar en esta vida, de existir en este mundo, no es para sufrir. La naturaleza del alma humana es compartir felicidad, compartir amor, sentir paz, son esos eh, sentimientos profundos que en realidad son naturales que despiertan la fuerza vital del ser, lo que sostiene mi, mi existencia y lo que es natural en mí. Entonces nutrir con eso significa el darle ese espacio mental. El, el dar la oportunidad a esas cosas que sean las que estén sobresaliendo de mi corazón, de mi mente, en mi conciencia. Entonces es nutrir, es traerle a mi mente de forma consciente, crear yo, dar esa semilla a la vida, de por ejemplo, ahora sí, eh, vamos a ver cómo nutrirnos. Bueno, cada una y cada uno tiene sus... Eh, alimentos felices preferidos, eh, para mí es importante dentro de esa felicidad es, es reconocer que no, una felicidad del alma no depende de, de alguien ni de algo, sino que es un estado que yo voy creando en mi corazón cuando me empiezo a reconocer lo que soy yo, lo que son los demás e incluso reconocer que para mí ha sido clave en mi vida, reconocer al ser supremo y que está aquí para mí, y que está como un padre dulce, una madre tan amorosa, protegiéndome, guiándome y nutriendo al alma también. Y que en realidad yo vine a este mundo para compartir amor, compartir felicidad y es, es ese compartir lo que llena también el ser. Entonces parte del alimentar la felicidad es no solo alimentarme a mí, aquí adentro y en mi panza, <risa> sino también dar de ese alimento a los demás Creo que es ese, para mí ha sido una de las cosas más lindas cuando uno hace algo que ha significado que alguien pueda estar mejor, que alguien se pueda sentir mejor. Entonces esos alimentos de felicidad, eh, bueno, les invito a que compartan también sus, sus formas que les gusta de, de, de expresar o de incluso ir aumentando experiencias de felicidad en su corazón que en realidad no dependan de que alguien esté bien, de que la situación esté como quiera, de que cuando como tamales, todo soy feliz, ¿verdad? es más allá de, de eso, es, perdón, es como crear en el corazón, desde mis mentes, desde cada pensamiento que sea una semilla de felicidad que estoy sembrando en mi corazón y en el campo fértil de la vida, y que eso cuando germine, me va a dar estabilidad y me va a dar fuerza espiritual para recuperarme, porque eso es lo importante también, saber que cuando caigo, me puedo volver a levantar, y que es en estos momentos de Navidad, de cierre de año, de ver qué montón de fortaleza, qué montón de cosas lindas he logrado crear, eh, acumular, lo, eh, son victorias que he tenido a lo largo de este 2022. Entonces, darme cuenta en este momento que no soy la misma que empecé este año, He madurado, me he fortalecido, también me he caído tropezado, pero todo ha sido aprendizajes. Entonces para la Navidad también es saber eso, enfocarme en lo que sí se queda, en lo que sí vale la pena. Entonces saber también que cuando yo estoy contenta, un corazón contento lo que comparte, lo que le sale es dar felicidad, es ser feliz. Entonces mi felicidad va a implicar que yo voy a poder ser de forma más natural y auténtica, traer felicidad a otros. Y que, bueno, que no dependa de mí la felicidad de otros también, porque ya esas dependencias no son sanas y crean otras interacciones un poquito, bueno, como he dicho antes, que no son sanas porque no son felices. Es sino saber que cada alma humana tiene su propia capacidad de crear esa felicidad. Entonces, es parte de mí. ¿A qué lobo voy a alimentar en esta Navidad? ¿Y cómo voy a ayudar a otros a darles el espacio para que puedan percibir y ver en sí mismos que también tienen un lobito, que quizás lo han tenido un poquito descuidado de uno mismo, pero que hoy me toca a mí darle su tiempo, darle su espacio, entretenerlo, darle su, con mi compañía y que ese lobo se vuelva mi amigo. Y así, con solo quitarle la comida, con solo quitarle el tiempo al lobo, que me estaba quitando mi felicidad, el lobo se va a desaparecer. Cuando yo me enfoco conscientemente a crear un espacio de lobito bonito, del lobo bueno, entonces eh, empezar a ver cómo, cómo generar esas partes lindas entre todos y todas. Y eh, dice... Margarita, una de las formas como adquiero felicidad es cuando logro desapegarme de aquello que me causa dolor al crear mis pensamientos positivos. Excelente. Y saber que eso que causa dolor es temporal, todo va a pasar, esta vida es un viaje y que si me tengo que ir, cuando me tengo que ir, voy a estar tranquila, preparada y lista. Y con eso, vamos a nuestro espacio de meditación, ¿les parece? Entonces ahora. Búsquense un espacio tranquilo, de calma, y concentren su atención en algún punto al frente de ustedes. Poco a poco, ir permitiéndole a mi mente que se vuelva a concentrar aquí donde estoy yo, ahora en esta época feliz, en este día de amor y compartir, y sentir la presencia dulce y eterna del Ser Supremo, yo el alma, más allá, de solo este cuerpo soy energía espiritual eterna. Soy luz. Voy a sentir esa luz del alma brillando tintineando. Al igual que un árbol de Navidad tiene tantos colores y brillos distintos. El brillo del alma que soy yo es multicolor también. Soy Energía sutil y voy a sentirme completamente en paz en este árbol de la humanidad que en la Navidad nos une a todos, a todas. Y sentir esa luz del Ser Supremo en lo alto, en la copa, brillando eternamente, conectándonos a todos y cada una de las lucecitas del árbol, con su luz de amor especial. Sentirme parte de ese cariño de ese amor puro que nos une y nos conecta a todas las almas humanas. Este árbol especial, colorido, con un aroma tan agradable, sentir que soy parte que soy importante en este árbol, que ni si mi luz dejara de brillar, que el árbol no sería tan hermoso, que yo también aporto felicidad, brillo, belleza a la humanidad donde todos somos parte y todos valemos. Tener ese cariño especial para cada lucecita en el árbol y tomar ese amor dulce, esa esperanza este festival de amor y cariño, celebrando el nacimiento espiritual, de esperanza, de amor, de cariño. Que el alma especial de Cristo ha traído al mundo, y yo como un alma dentro de esta enorme familia humana, Puedo compartir también. Siento ese abrazo de amor. Del Ser Supremo directamente. Y sentirme en la alegría especial. De formar parte de un árbol tan hermoso. Tan cariñoso. Tan bello. Y saber que mi luz puede encender otras luces, que mi alegría y felicidad puede inspirar a otros a sentirse así. Y con ese cariño y amor especial, poco a poco. Vuelvo a sentir mi cuerpo tan tranquilo, feliz, relajado, Un Shanti.